Hola chiquillos, eh, vamos a seguir con este juegazo, espérate que, no, no tengo, ahí está. Vamos a continuar con, con gris, y eh, nos habíamos quedado después de haber pasado por el tema del rojo, ahora nos vamos creo que al verde. Aún no lo desbloqueamos, pero es la parte donde hay, eh, vegetación. Eh... Cosa que estuve haciendo recién es como cambiar mi configuración de web para ellos. Eh, cambié mi configuración de, de OBS me cambié de OBS Streamlabs a OBS Studio y tratar de mejorar las calidades de los videos que han estado saliendo un poco flojos hasta ahora. Es por totalmente desconocimiento. No tenía idea de cómo configurar mi, mi vida Y ahora creo que va a salir un poco con mejor calidad Ok, tenemos el poder este No tenemos el doble salto todavía Chitos ¿Cuándo en cuándo paso? Se parece al Toribio, mi mascota... Cuando voy pasando así? ¿O cuando conoce a alguien nuevo? Bueno, depende, porque cuando conoce a alguien nuevo... El Toribio muchas veces se vuelve todo crazy así. Pero hay, hay personas con las que no... No están en Vamos. Eso No había nada, ¿cierto? Mierda Bueno, era para bajar a ver cosas Mierda Vamos no, para que aparezca Eso Nice Aquí en esta en esta zona de acá hay un Hay un logro Donde tienes que recoger todas las manzanitas y dárselas a este bichito What's up, baby no. se, se, se fue a esconder así por origen Voy a ir avanzando en esta zona yo creo que como que se cayeron un poco en el tema de cómo mostrar el pasto, porque está como con otro tipo de lápiz. No, no es ese lápiz finito que es como con el deline delinear las cosas. Que más que pasto pareciera como si fuera cabello. No, no es que sea feo, sino que... Ah... Era... Una diferencia con lo que no han estado mostrando hasta ahora el tema de gráfico. Vamos. Mierda. Creo que tenía que ir más rápido. Esto cuando aparezca. Vamos acá. Creo que, creo, creo que esto hay que hacerlo muy rápido. ¡No, mierda! Pensé que se, se mantenía, mantenía sólido, ¿vale? Y sí. aquí tengo que irme. Tiro por aquí. Sí. El bichito creo que no lo, lo perdimos, parece. En esta zona hay harto plataforma así que. Entonces. el bueno, cuadrado bien. Uh, okay. oh, creo que no alcanzó ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Pío! Oh. Bien, sube. Ah. No. Bien, ah, este es un recuerdo Ya, por eso es un poco más complicado Abajo no hay nada? No, no, no Creo que aquí hay algo, eh? Bien. Aquí están las manzanas, puta. Ya, creo que son cuatro... O sea, que, que estas se las come de inmediato. Creo que podíamos omitir unas cuantas, pero vamos a tratar de conseguir todas las manzanas. Cuidado de que no, no las perdamos de vista. Mira cómo nos sigue, cómo nos sigue este cabrón. A ver. Por aquí, aquí hay una. Vamos a darle esta manzanita. Creo que ahí, bien, bien. Allá arriba hay otra, así que tenemos que subir. Acá hay otra. Por aquí, le damos esta manzanita. Creo que ahora tenemos que darle la última, que es esta de acá. Ya hasta arriba. Vamos. Eso. Tenemos la última manzanita, No hay ninguno más, cierto? Bajamos. Y aquí del todo se vuelve nuestro amigo, antes solamente nos seguía y ahora amistad foreva. Pero y nos desbloquea el camino. Ya, estas son las del lore. Estas no son las del lore, las que no.. Las que no precisamente están dentro del logro. Porque si no le das todas las manzanas no.. No, no puedes desbloquear el para seguir avanzando vamos no sé si aquí hay más nada bueno vamos a estar atentos tiene que abrir tengo que tengo que hacerlo subir y él me abre el camino No sé cómo Yo creo que igual deben tener nombre ¿eh? Me encanta porque hay uno, un um, Un emoji Un sticker En Steam que tú puedes desbloquear con puntos Del de, Cuando compras un juego Te dan cierta cantidad de puntos Yo lo tengo, creo que en esta no una parte donde hay que tener mucho cuidado. Lo puedo perder todo. Ah, y ahí... Este es este para hacerlo avanzar. Ya, esa manzana de arriba... Es difícil de alcanzar. Parte de aquí... Aquí, aquí sube. Claro, y aquí hay que volver. Y llevarlo hasta donde está la manzana. De una, ahí está. Para los que lo quieran desbloquear, les dejo la... la ubicación de esa manzanita. Tengo que hacer que este cabrito guaje Como nos imita, nos va desbloqueando el camino. Aquí hay otra manzanita. Vamos, Dale, vamos, cometela. Nice. Aquí arriba creo que no hay nada. Claro, era el paso para mí, pero él se queda ahí abajo. Abrimos, abrimos el paso. Que por aquí hay otra manzanita, mira cómo rueda. Mira cómo rueda. Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, aquí hay otra manzanita. Oye, oye, ven. Tengo que ir buscar. ¿Cierto? Todas las manzanitas, estos cabros, ¿vale? Ya comen. Sí, ¿o no Aquí nos deja por un rato Creo que aquí ya se supone que deberíamos Haber tenido todas las zonas desbloqueadas y, no y no tener problemas Y no tener problemas con el lodo. Ese cronómetro Y llegamos al centro del mm. what Hm mm. dos. Dos de Estas cositas falta encontrar, claro, no tenemos la estrellita para abrir el el cuadrado ese del medio voy a subir aquí ahí los locos sentados de pana acá hay algo, ¿no? Creo que tengo que volver... Ah, para encontrarme con este cabrón. Este me entrega una de las estrellitas. Vale, vale, vale. vale. Me falta la otra. Para este lado tengo que encontrar la otra. Creo que por acá hay otro recuerdo más. ¿no? No, no, no. Mira, mira. Se activan cuando salto. Igual se cuando salto. No entiendo por qué es tan roja. acá tenemos un recuerdo, y aparte de eso... El... Claro, ese es un recuerdo. O oh, no, no. Una cosa normal. Se va a abrir. cuadro. Ahí está. Esto va a desaparecer. Mierda, ¿cómo hago esto? ¿Por acá? Creo que es por acá la cosa. ¡No! <risa> ya creo que es por acá. Dale. Voy a ver. Yo de inmediato, a ver. Aquí. Y sí, por acá. Creo que por acá hay algo más. ¿eh? Y aquí está el recuerdo. Sí, sí, sí me acuerdo. No, desaparece el... What? ¿Cómo lo hago aquí? Hola. A ver, salto. Te aparezco. Salto. Estar justo donde está la otra cuestión. Por acá hay algo más. No. Nope. Por aquí, pero... Hay que saltar de más arriba. Más arriba, ya, pero <ríe> bien, oh Dios mío, no me acordaba que fuera tan complicado. ¿eh? Tranquilo, Toribia, tranquilo. Toribia haciendo tonteras, a ver. Que no me quiero ir sin eso. ¿Cómo lo hago? Te voy a intentar hacerlo desde el borde. Quizás si, si consigo el poder de, del doble salto, puede ser ahora. Vamos. Adrino que estáis así andado. Volvemos al centro, quizás ahí nos den el poder del doble salto. Y con eso yo creo que vamos a poder llegar hasta ese recuerdo. Ahora sí, pues. volver? No, que puedo bajar por algún lado, Dios mío. Perdí un recuerdo y ya no voy a poder desbloquear él. más sencillo con el doble salto a ver me gustaría poder volver tengo que saltar desde el, desde el borde <coughs> Voy que ser bien el doble salto. Está bien. Independiente del otro, me gustaría poder volver. sacar ese recuerdo. Está bien. ¿Qué hacen volver, Po? Mira. Nice. Aquí. Nice. Pero que fue a haber perdido ese... No recuerdo, No recuerdo, sí, no, ese recuerdo, fuck. Ah, tu este pajarito. Está la ubicación del recuerdo, pero no está la habilidad para tomarlo, así que. Vamos. Vamos a subir por aquí. Vamos, vamos, vamos. Tengo que hacer doble salto, pero hice el doble salto, pero lo hice muy muy pronto. Eh. Ok, espérate, tengo que esperar que no aparezca totalmente. Bien, ahí, ahí. Solamente había que saberse el... Vamos a volar, harto. ¿eh? Ah, no, no, no, tengo que saltar. Yo dije, va saltando sola. No, pues como está llena de pajaritos, más fácil ir saltando. Otra estatua de esta de donde sale llorando. Que me imagino que es ella. De hecho, tenemos lo mismo. solamente un mirror. Vamos. Ya. ya, por lo menos, esta no está llorando. Igual se ve medio tristona. escena aquí aquí la por eso yo le decía que tenía un tenía un cierto parecido con con a por eso tiene que enfrentar a, una... a unos bichos de... que representan la oscuridad vamos a arrancar de pajarita Como aprendimos en el primero, que el viento ahí no va a hacer mucho. Lo fome va a ser cuando estemos en pleno salto. Hasta aquí bien sencillo, vamos. O sea que tenía que saltar por el lado del lado. Creo que hay que seguir subiendo, no? Sí, sí, sí Mira cómo se mueve Cómo gira es? Es? Es la cabecita Ahí como que nos ayuda, eh? Y no es tan malo, creer. Vamos está caminando. Voy a hacer temblar todo a Agustín. Espérate que hay algo más. No. A ver. Ay, ay, ay. Recuerdo, recuerdo. Creo que aquí me tiene que ayudar a saltar. No tengo que saber los tiempos en los que grita. Que <ríe> tenía que usar el cuadrado como x. No Luisente, <ríe> Dios mío, el mal tiempo ahí. Ya, cuando esté, cuando esté tocando. Ahora sí No, pero es que tengo que saltar antes Ya, cuando se echa para atrás Tengo que aprovechar y, y saltar Vamos A ver, en, Es que antes de gritar Creo que hace un, un gesto Ya, ahí está, ese gesto Cuando la cabeza la, la retrae Tengo que saltar Antes lo había hecho de forma instintiva Pero no sé por qué ahora Vamos a ver. Saltar, ahora sí que está en escena, Pao. claro, aquí está las campanas. como lo de Bane, el de Spiderman man ¿Bain se llama. El Spider-Man negro. El silencio oye. Vamos. Sube eh. Bonito el rojo este que, que sacaron da eh. la impresión de que está en un atardecer Aquí, esto es lo que tengo que hacer Pero, ¿por dónde subo? Ah, por aquí Uy, oh, se picó, se picó, se picó Vamos Algo tengo que hacer con esto Ahí está, quien lo mueve. Salgo de aquí, oh, o no. no, no, no tengo que estar ahí. Tengo que estar en un borde ¿Cómo me muevo esto? ¿Verdad? Ahora sí. estamos viendo un poco más, creo. O no sea... Sé, ¿eh? Oh, no me acuerdo. Tengo que ser aquí. Va a estar justo cuando... Sí, lo que hay que hacer si me. Si, completamente. Ah, tengo que aguantarle, tengo que aguantarle, vamos. Hace nada, ¿cómo que hacer aquí? Algo no estoy haciendo, claramente, ¿puedo subir? eso de arriba no sé por ahí Dios mío la memoria del Alzheimer Dios mío Que ser aquí, pero me quedo aquí, no hace nada, no se mueve, avanza, no es capaz de moverle tanto. si me quedo ahí. Ahí estaba como... como... Menos un poco más. parece si me acerco a ella. Ahí estaba. Tenía que acercarme al pájaro. Con el cuadrado, Dios mío. Por no querer acercarme. Vamos. Hace rato que no lo jugaba que es como para jugarlo dos veces la banda sonora de estrujarle está al máximo bueno, que ahora tendríamos que cualquier otro color verde si sí, no me Se ve como azul, Un ¿eh? celeste, medio océano ¡Qué oh, qué bonito! Ahora... tenemos que ir a ir la parte del... azul... qué? Okay. Esta zona es el azul que desbloqueamos. Fue el verde, falte mal. Vamos, entonces vamos a dejar a gris en eh, la parte central. Nice Los arbolitos con agua Vamos ya Me dio me, me da lata el El ar perdido la... Aquí tengo que saltar. Perdime el recuerdo de la parte del. del bosque. Aunque.. Okay. Parece que. yo puedo agarrarlo, ¿ah? ¿eh? la misma zona solo más complemento del de la lluvia vamos ah, sí claro Sí, creo que lo puedo recuperar el recuerdo ese pero como no tenía el doble salto creo que no lo podía agarrar de ninguna forma me da la impresión de que está en la misma zona solo que con un poco de agua Creo que vamos a resaltar. ¡No! ¡Ya también! Vamos. acá el centro vamos a ver si hay alguna escena <coughs> la tercera parte o segunda parte ya la tercera parte un par de estrellitas más para la ascensión completa de esta Lo dejamos hasta aquí. Esto voy a tratar de eh, grabar esto de inmediato para traer eh, juegos que tengo pensado varios. Mmm, de los que tengo en mi biblioteca de Steam. Por el que me decida les traeré noticias. Estaré subiendo más videos. Sería. yo creo que le quedan dos o tres capítulos más estaría comenzando con este otro juego que le estoy mencionando eh, si te gusta el canal dale a suscribirte si, y si te gustó el video también dale a like comenta necesito comentarios obviamente como es un canal que está recién comenzando no tengo el, el training ni nada por el estilo. Y cualquier cualquier comentario ayuda me, me ayudaría un montón eso. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau.